El nuevo tatuaje de Kandetinelli en la cara. La cantante lució un llamativo diseño en su rostro e impactó a todos sus seguidores de las redes sociales. Mira la imagen, en la nota. Candetinelli es apasionada de los tatuajes. Tan es así que tiene varios diseños en su cuerpo, cuello y rostro. Es en esta oportunidad, la hija de Marcelo sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al compartir una imagen de su nuevo y llamativo tatoo. Al lado de su ojo izquierdo, la cantante se escribió Ángel en imprenta mayúscula y en tamaño pequeño. El posteo recibió más de 100.000 me gusta y muchos halagos, bella, sos muy linda, preciosa, sos una grosa.